de repente en un momento que lo estaba yendo bien que fue cuando el loco partió a Italia y está en todo eso uh -huh. en algún momento ya era como que me hablaba y el loco me decía tenía frases y tenía unos pedos así bueno. me tiraba una frase así como ah, bueno, bueno, bueno, bueno tú pásame plata y yo te la triplico en un mes <risa> lo que sea porque estaba como metido como en negocio ¿tú y de hecho, claro, ahora lo, ahora lo dije, es como muy seco y muy fome, pero lo dijo en un grupo de cinco personas y lo dijo de tal manera que fue como. Bien. ¿Cachai? Pero de verdad llega. Pero ¿cuál es, ¿cuál es amigo? ¿Lo de la floría? Sí, no, de los de la floría. Ah, pero pues. ¿no? nadie le compraba. Pues? No, pues, no, porque, no, porque pero, dentro de los amigos. Pues, pero, o sea, el, el, todo el mundo tiene un rol distinto en el grupo amigo. En el grupo amigo, sí. tú soy uno, el gordito, el gordito sí, bueno. que se duerme el, siempre en el, el, carrete, el carrete, carrete, ¿cachai? Pero tú fuera en tu pega, tú a lo mejor soy un cabrón culiado. Sí, Entonces pues. está ese respeto, ¿cachai? Pero, sí, sí, pero, claro. pero claro, ¿cachai? Anda como pensar que, que de verdad... Yo lo siento mucho como los chilenos que triunfaron durante estos 30 años. Como el, el empresario de ahora, así, nada, bueno, pásame tu plata y yo te la hago. No, no no es así, no es así. Creo que pasa mucho, pasa mucho que lo que te decía, que ganar un poquito y creer y creer que estáis listos. A mí me pasó que, por ejemplo, desde antes de la pandemia, y después cuando se abrió, a mí me fue... Yo vendo el doble lo que vendía. Ya, ahora. Sí. Ah. sí. Y. ¿Cómo se llama? Eh, y yo sabía, ¿sí? Yo sabía que me iba a pasar esa hueá, ¿sí? Pero va a sostenerse. Ah, ¿eh? ¿sí? Pero en un momento. Es que nunca no. O sea, igual en un momento yo no sabía qué estaba pasando. Entonces. Y. Yo dije, ya tengo que esta hueá, tengo que. Porque igual me la comí, pues, me la comí un año. Entonces. Pero tampoco eso me hizo humilde. Porque yo, esto ya me había pasado con unos pendejos, weón. De tener, por ejemplo, un negocio que te vaya bien y, y, comer, y comerte el ego y toda la weón. Entonces claro. yo más o menos cachaba cómo debe ser todo el tema. La weá que a mí me pasó fue de que, que yo dije me voy a preparar. Porque esta weá después va a bajar. Y esa weá ah. me da en lata. Porque esa es otra parte del... Igual he leído mucho sobre el tema. ¿Qué pasa? Y me he tratado de preparar para que el impacto no sea muy, muy, muy alto. Fuerte, claro. Sí, porque después el IFE está ahí, va a ser... ¿Era la buena? sí. Entonces... A mí, a mí me pasó una talla con respecto a la empatía pero yo no estaba mal. Pero, o sea... No era la forma. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que, por ejemplo, eh... Empecé como a delegar mucho Y empecé a perder empatía con lo que estaba pasando Entonces tomaba decisiones, no cachaba Por qué se hacían las cosas Entonces, Y yo disponía, cachai Yo uh -huh. asumía que el loco podía Entonces, y esa web me produjo un problema Entonces uh -huh. Cachai Entonces, yo, y, eh, A mí igual me ha pasado o esa web Igual he tenido fanatiquitos Chiquititos, cachai, que me han pasado De repente, de hecho Fue tanto que yo ya dije, ya no puedo ser tan pesado en este momento es que yo tenía un cliente que me llamó durante toda la pandemia pero era muy quisquilloso güey. entonces ¿un cliente pues, te refería a alguien que te pedía comida? sí, bebéle, bueno, yo bebéle, tuve ¿eh? muchos clientes y los trataba súper bien y yo iba en el auto pescar pedido así súper humilde y ahí después, yo, yo después ya no salía porque tenía mucha pega y me estaban pidiendo cosas es que yo ya no las podía hacer entonces, frente a la masividad yo ya no podía hacer algo personalizado entonces igual me acordaba del David si, si pregunta no sé, para no caer en ese tipo de, de cosas. Claro. Pero yo lo que hice a diferencia de... Porque a mí me pasó que yo tenía ventas que no... Pero bueno, digo, no se podían no, aguantar. Mi, mi, mi cabeza, como lo dice un loco que yo sigo, mi, tu, tu cabeza no está acostumbrada a ganar eso. Pues. Tampoco era tanto. ¿no más. No, pero, más de lo que tuve un día normal. Claro, pero... Es como que de repente un loco te diga que te va a pagar pesos por una peor. Claro. ¿Y, y, y tú qué haces? O... O sea, no, que Bueno, bueno. Es este, caro. O sea. Yo sentía un día que me iba a desmayar. Ah, de, de tanto de tanta dinero que sí. tenía. No, pues. Bueno. No, bueno. Qué bueno en Chile, ¿no? Qué bueno. No Esta güey no bueno, que está buena la Pero esto tú no me la contís cuando estamos grabando un podcast, pobre. Yo sentí que me iba a desmayar. Porque eh, era, lo que pasa es que fue justo después de la apertura. Yeah. Entonces era viernes, sábado, domingo, y yo con un equipo chico, porque yo igual armé un equipo y estábamos así todo el día. No me pasa ahora, po, pero la gente era como gastar, gastar, gastar, gastar, gastar. gastar". Ah, el frenesí, eh, por Sí, pues, ah. había, había un frenesí fuerte, po, weón, no es como sí, ahora que yo digo. Sí, sí, sí, a mí sí. el éxito que tenía ese tiempo no era un éxito que me pertenecía, claro. era un éxito producto de las circunstancias. Sí. Por lo tanto, no lo podía controlar. Todos los éxitos de las circunstancias. Pero ya, no, no. sí, Creo pero, yo, creo yo. Pues, sí. ¿Qué le a esa <risa> weá? O como también lloré. Yeah. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por yo qué? Yo también Porque ¿Por ¿Por te faltaba. Porque... <risa> Un, día <no> <risa> <nadie>. <risa> Un día no vino nadie. Un día no vino nadie. No, porque. fue pues es el sentimiento. No, porque lo que pasa es que de repente pateé en la perra. Yo en este mismo lugar, caché, de repente fumaba para saber cómo. y para que me fuera mejor. Porque me, el día me había ido como el pico Estamos hablando de un día normal de ah. 18 Desde día 2018 y 19 eh, ¿Cachai? Entonces Y justo fue como un periodo de baja entonces, Como un Fue en general o sea, mucho, pero Siempre bueno es que la bien y todo pero, Y después te da todo lo contrario entonces, entonces como que no sí pues, Entonces me pasaba O comerte la presión o, o, Bueno a mí la presión había veces que me Yo cuando Yo las dos veces que tiré la toalla, justo me llegó a la gente como para salvarme de. No. Y yo no digo más. Soy o sea, Bueno, Voy a hacer una pregunta que puede ser una duda, media pelotuda dentro de, Pero es que. Yo entiendo. Entiendo que en el mundo del restaurante haya cierta presión y todo un bolón. Porque hay que. Porque es una cuestión de horas, pues, te pide, mm. o sea, de, de tiempo, de, de time. Mm. Sensibilidad a esto, ¿no? Y sensibilidad a todo. Hoy me pasó. El bolón. El bolón es. Que de repente este concepto de la cocina como militar, que es tan como presionante, porque yo de verdad, entre cocinando y sirviendo y toda la wea, veo que realmente los locos, entre los dueños de restaurantes y las personas que trabajan en gastronomía, están tan presionados, tan presionados como por ejemplo un doctor o el equipo médico. Sí, Siendo que el doctor y el equipo médico sí, están po, encargados de la vida y la muerte sí, Y estos locos están encargados de una comida que te puede quedar salada, te puede quedar no salada Te puede demorar 20 minutos más sí, Pero claro. no está bajo esa presión culián, ¿me no, entendés? Sí, sí, Entonces de repente, creo que, de, de repente creo que entre que los comensales son muy pesados Es, es verdad Pero no da. exageración, tú pero... puedes venir a conversar acá con los cabros y no exageración ah, Con eh. la macarena, no Yeah, yeah. Porque imagínate, es que, imagínate el panorama, es que esto yo no lo vivía pero, antes porque realmente se me llenaba a los 14, días de la Madre claro. Tienes que tomar en cuenta que cuando tú salís, generalmente esto es un local de pareja, por lo tanto tú vienes con tu mina claro. Y es que depende también la parada que tú vengas o que tú tengas Supongo, en la vida sí, no sé. Por ejemplo, si tú eres un weón pesado, te vas a venir al tiro a o yo le digo lo necesito ¿cachai? que son o los que te empiezan a apurar. No. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que nosotros cuando abrimos, abrí con la Macarena y con el Carlos. La Macarena tiene un templo y que Que yo un día le dije, pero ¿cómo uno va a la tener, tengo trabajo con 10 personas, güey, y nadie va a poder venir mañana, weón? Y la Macarena, como ya me conoce, o sea, no le estaba gritando ahí así como porque, pero era como, huevón, explícame sí. esta güey. Y la Macarena me decía, pero es que todos hacen sus cosas y todo lo que entonces, entonces, nos pasaba que... Eh, venían con las la personas, yo trabajaba en la cocina, el Carlos en la barra, y la, esta chica atendiendo mesas, 10 meses, ahora vamos en 18, el rollo que tú tenías volumen, así, intensidad, es, se, se supone que nos llenábamos a las 9, yeah. con mal y era como las 9, yo hasta las 11, 10, era que la gente salía a la pega y se venía a chupar, weón, así, pero una weá así descontrolada y el local lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno y tráigame la weá así todo rápido. Trá... Entonces tú tenés que, cuando no estás acostumbrado, te queda la caga. ¿Cómo? A mí lo que me pasó es que, por ejemplo, nosotros nos coordinábamos súper bien. Pero la presión era alta porque, por ejemplo, me pasó varias veces que yo trabajaba con una loca que se, des se desconcentraba y me dejaba la caca ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, netamente que, por ejemplo, estáis con 10 mesas 20 meses, cachai, que te están esperando tu pedido, que si están, y si vienen con la mamá o con la señora y no le llega el pedido, son 20 hueones o 40 hueones que te van a ir a reclamar a tu cara y te van ah. a decir de todo. A mí me han tratado de ahorcar. Sí, es la bueno, apertura, ah. es la apertura, una loca, ¿cachai? Yo mandé a ser del líder a uh -huh. la macarena y nos tiró un salero. Una loca con un hijo, con pero, un cabro la comida por... vuelve a la gente, loca no, la gente. No, es, Tiene es, hambre y, y, y, pierden, y pierden nutrientes y su cerebro ah. se vuelve Sí, ofensivo, no, sí, como eh, un No, si la, la presión es real, si a mí me pasa si este, sí, pero yo, todo este rato está, está guay. Digo. Ahora, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, vais, vais. Sí, pero es necesario este rollo militar. Porque ¿A qué te refieres con militar? Porque he visto, yo he visto cocinas por dentro po, y hay un weón así que de repente es como que está enojado así bueno, bueno, pues, Y yo he trabajado de garzón también y los retos del metro pues, siempre han sido son descuadrados A mí personalmente, yo donde viví en una, una familia con un papá que me retaba porque, bueno, por, si por meter a un pego claro eh, a mí, los retos del mes Bueno, a mí me daba mucha risa, me tenía que aguantar un poquito la risa. Que a, mí, a mí, siempre cuando me río, Pero lo que pasa es que tú, tú, tú, no, tú, pero, no, tú, no, tú no. Pero. Tú trabajaste en Sabah, pero no vas a con Sí, exactamente. Exactamente. Pero y, el... y, y, y, lo, y lo veía como una, de, de una manera así como vivencial. ¿caché? como. Ah, estoy viviendo una nueva pero experiencia ejemplo, que yo sé que me iré. Sí, una, te está un pico la hueá Exactamente o sea, Está haciendo eh, lujo. Pero pero claro Entonces me asombraba mucho Que se lo tomaran tan tan en serio no, Y tan, okay, tan no. al punto de No, pero ¿cómo la voy a...? Es el un el hueón, ataque un, el, hueón, un hueón desencajado que, te, que sea un cliente Y te puede pegar es el, es Pero es necesario Pero que le a la gente Pero sí, sí, sí, también También estaba hablando del cliente te voy a decir Que un hueón loco Que es un hueón loco No, no, si es que Pero Pero los Oh, oh,